Hola, muy buenas. En este video tutorial vamos a estudiar el hueso etmoidal. El hueso etmoidal se trata de un hueso impar que está situado entre las fosas orbitarias, como podéis ver aquí, está, eh, este hueso bueno, pues lo podéis identificar porque está de color verde, resalta por eso, y eh, va a moldear la cavidad nasal, el tabique nasal y las paredes orbitarias. Lo vamos a localizar donde, pues, eh, lo que es la fosa craneal anterior, ¿de acuerdo? Y a pesar de que, eh, bueno, pues va a estar eh, relacionado eh, sus, con 15 huesos, solo nos van a interesar eh, sus relaciones anterior con el hueso frontal, como vemos aquí, a su relación con el, con el hueso frontal, déjame poner esto aquí, con el hueso frontal, ¿vale? con el hueso, eh, la posterior con el hueso esfenoides, y luego después inferiormente va a ser con el bómer, aquí tenemos el bómer, y eh, lo que es el cornete nasal inferior. La, la estructura de este, de este hueso ¿no? pues la vamos a estudiar ahora. Y eh, bueno pues esta estructura se caracteriza porque nos vamos a encontrar con tres elementos, que será una lámina perpendicular, eh, encontraremos lo que denominamos los laberintos etmoidales y también eh, la lámina cribosa. Vamos a hacer un esquema, eh, os dibujaré un esquema para que veáis cada uno de, de estos elementos que acabo de comentaros. Vale, entonces tenemos aquí lo que es la masa, eh, una masa, está compuesta por dos masas que se denominan laberintos etmoidales. ¿vale? Se dibujan así. Estos laberintos etmoidales se caracterizan porque tienen una serie de cavidades en su interior llenas de aire, ¿vale? ¿Qué se le denominan? Estos son lo que vamos a denominar los senos esmoidales. ¿Vale? Este es el laberinto, estos son el laberinto. Este es el laberinto, que es el primero de todos lo que vamos estamos viendo ahora. Bien. Eh, ¿Dónde van a estar localizados estos laberintos? Bueno, pues los vamos a localizar en lo que es la cavidad nasal y también en la cavidad orbitaria. Eh, estos laberintos poseen pues, dos estructuras importantes que son lo que conocemos como cornetes nasales. Vale. Estos cornetes nasales los identificamos aquí, fijaros. Aquí tenéis, este es el cornete nasal superior y este es el cornete nasal inferior. vale Tienen su origen, digo, perdón, inferior, medial, medial. Este es el medio, ¿vale? Medio. Tiene su origen, ¿vale? En, el, en, en, los, en los laberintos. Otro de los elementos que hay que saber, por el que está compuesto, que está formado este hueso hemoidal, eh, eh, va a ser por una lámina que se denomina lámina perpendicular. ¿De acuerdo? Lámina perpendicular. Esta sería la lámina perpendicular que veis aquí. ¿De acuerdo? Esta lámina per perpendicular parte de la parte superior del tabique nasal, y se proyecta ¿sí? en sentido inferior, hacia inferior, ¿vale? Se proyecta en sentido inferior. Otro elemento que vamos a... Este, vamos a poner aquí. Otro elemento que nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Será, y lo pongo de este color, ¿vale? será la lámina cribosa, ¿vale? Que se caracteriza por tener una apófisis. Vale, que es la cresta galle. Esta es la lámina cribosa. Y esta es la apófisis. ¿vale? La lámina cribosa, bueno, pues la pondríamos aquí, la situaríamos aquí, sería esta. ¿Vale? Esta sería la cresta de gallo. Esta es la lámina cribosa, bien. Bueno, esta la pasamos, vamos a explicar un poco en qué consiste la lámina cribosa. ¿vale? Esta lámina cribosa, ahora sí, esta sería la lámina cribosa. Bueno, pues es una lámina horizontal, como hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Pongo aquí lámina cribosa. Y esta, ¿vale? Esta... Eh, Acoplada a la escotadura etmoidal del, del hueso frontal, ¿de acuerdo? y posee estos puntitos negros que veis por aquí, poseen, eh, pues una multitud de agujeros. ¿Qué es lo que permiten estos agujeros? Bueno, pues estos agujeros lo que me permiten es que pasen las fibras del nervio olfatorio, que pasen de la cavidad nasal a la fosa craneal anterior. ¿De acuerdo? Una estructura característica de esta lámina cribosa es lo que tenéis aquí, ¿vale? que es la cresta de gallo. Y eh, a ambos lados de la cresta de, de gallo va a descansar eh, lo que se denominan los bulbos olfatorios. ¿vale? A ambos lados. Aquí tendríamos nosotros descansando el bulbo olfatorio. Bien, pues eh, creo que con esto hemos visto perfectamente eh, todo lo que es el, el hueso etmoides. ¿de acuerdo? Pues nada, espero que este vídeo os haya servido para aclarar conceptos y nos vemos en clase. Venga, hasta luego.